¡Qué genial estas vacaciones! Adiós. ¿Aló? ¿Reunión? ¿En Zoom? ¿A esta hora? ¿Eh? ¡Me conecto al tiro! ¡Ya! chao. ¿Cuál es el fondo pantalla? ¿Qué vas serán, nada lo mismo si el fin de semana ¡Chula clase! ¡Oye! ¡Hay que sacar la basura! ¿O no? ¿Qué día hoy? Me emocionaba hoy día, me salió panorama No sé qué ponerme en el periglamo Aquí, pensador pero vamos a ver... ¡Que medio! ¡Estoy muy bien sacando basura! Vamos a ver qué hay de aquí con el refrigerador Oye, pero... ¿Qué hago aquí de nuevo? De comer, Dios. Respondiendo a las preguntas de la prensa, debo decir que el retorno a clases de manera presencial será a partir del mes de abril. Perdón, rectifico. Será a partir del mes de mayo. El retorno a clases de manera presencial se efectuará a partir del mes de junio. ¿Saben qué más? Volvamos en Diciembre, mejor. Bueno, chicos, sí, les acabo de subir una guía sobre los narradores, los que vimos la semana pasada. Mira, que algo bien cortito y ustedes continúan haciéndola ya. Permiso. Vamos, vamos, acá estoy, chiquillos. Sigan haciendo su guía, le está quedando súper bien. La vamos a revisar en unos segunditos. Ya, terminé de responder, pero vamos a revisar por si acaso. Estoy seguro que no queda nada. Oye, ¿y qué es la cuestión del TikTok? ¿Y si lo descargo? Permiso temporal obligatorio? Hola Miss, ¿cómo está? De nuevo soy la primera Siempre muy bien ¿Me escucha, Miles? ¿Sí? No sé qué me duraba. Mamá, mamá, internet me ¿A dónde vas? ¿A comprar. Pero si no se puede salir. Ay, aléjate, ¿no? no. ¡Tiene que estar a dos metros! No, no puede ser. Me subí cuatro kilos. Mañana sí o sí comienzo la dieta. <música> Lávate las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. ¿Tamara, las ramitas? Me las comí ¿Y los chesels? También me los comí ¿Y las palomitas? También me las comí ¿Y esas son mis papas fritas? Sí Pero Tamara, te comiste todas las golosinas de un día Es que tú no me entiendes, yo te tengo mucha hambre